Ok, con este video entramos a un nuevo módulo de Plannerly, el módulo de Alcance. Si recuerdas el video de qué es Plannerly, sabrás que este módulo permite a los equipos de trabajo definir los niveles de detalle y de información de los objetos BIM. Así que en este video vamos a explorar este módulo mientras creamos los niveles de detalle para un objeto BIM. Sin más que decir, vamos adelante. Bueno, si vamos al módulo de alcance, veremos que igualmente se puede crear a partir de plantillas. Y así como en el módulo plan, eso lo veremos después. O sea que iniciemos con un alcance vacío. La filosofía de esta parte de la plataforma está basada en que se hacen requisitos geométricos y de información según la etapa del proyecto en la cual nos encontremos. Por ejemplo, los requisitos de los objetos BIM no son iguales para una etapa de coordinación que para una etapa de control de obra. En Plannerly, esas etapas se llaman hitos y los podemos hacer desde acá. Entonces voy a añadir un nuevo hito que sea coordinación 3D, por ejemplo. Y otro hito que sea estimación de costos. Así podemos añadir más y más etapas o hitos al proyecto. Ya pues depende mucho del proyecto que estemos gestionando. Aquí al lado izquierdo podemos crear una nueva carpeta. Básicamente esas carpetas nos sirven para agrupar elementos del modelo que estén relacionados, como si fuera una especie de clasificación. Por ejemplo, podemos crear una carpeta estructural donde habrán pues objetos estructurales con sus respectivos requerimientos. Ahora, podemos crear lo que es un grupo, que en esencia es el objeto como tal. Se llama grupo es porque un elemento puede estar compuesto por componentes, y esos componentes pueden tener sus propios requisitos de geometría e información. Por ejemplo, una puerta podría estar compuesta por el marco, la hoja y el accesorio de maniobra, así como una columna puede estar formada por su parte en concreto y el acero de refuerzo. Para este caso, mi grupo se llamará columnas en concreto. El primer componente de mis columnas en concreto podría ser pues la columna como tal. Cuando creamos un componente personalizado, podemos añadir cierta información y entre esa información podemos incluir imágenes para que el equipo sepa cómo debería de verse esa columna en un estado de geometría simbólica, genérica, detallada y para fabricación. Por si te estás preguntando por qué cuatro niveles de geometría, es porque los desarrolladores de Plannerly son del Reino Unido. Y en el ACUK Beam Protocol, que pues es del Reino Unido, y te lo dejo en la descripción, dice que hay cuatro posibles niveles gráficos de un elemento. Esquemático, conceptual, definido y renderizado. En Plannerly simplemente tienen nombres diferentes, pero la idea es la misma. Entonces, un elemento con geometría simbólica normalmente es lo que se conoce como un placeholder o un marcador de posición. Y casi que su único objetivo es delimitar que el objeto existe en una posición particular del modelo porque la geometría no da información verídica. Por eso para mi columna simplemente voy a poner un elemento 2D sin dimensiones. Un elemento con geometría genérica ya es tridimensional y muestra la forma general del elemento. Tampoco es necesario que tenga dimensiones y puede o no tener un material. Por eso en mi imagen es un rectángulo extruido sin dimensiones específicas ni material. Ahora un elemento detallado ya sí tiene dimensiones definidas, o sea que lo podemos medir directamente del modelo y también materiales definidos. Por eso la columna en mi imagen se ve con un patrón de concreto y dimensiones definidas. Y ya pues para un componente con geometría de fabricación ya es completamente fiel a la realidad. Para este caso no aplica realmente, pero voy a poner la misma imagen que tenía antes. Para una columna metálica sí puede tener mucho sentido este nivel de geometría. Ahora, todo lo que te dije son cosas muy generales Para otros elementos del modelo puede haber características diferentes en un nivel de detalle genérico, por ejemplo Listo, el otro componente que forma mi columna, pues puede ser el refuerzo Para ese no tengo imágenes, entonces pues no las pongo Ok, esta matriz que se va formando aquí con los elementos y los hitos Es para definir si ese elemento es necesario o no en ese hito Además, también sirve para definir su nivel de geometría Por ejemplo, para la coordinación 3D únicamente me interesa la columna, el acero no Mientras que para la estimación de costos me interesa tener ambos. Si te diste cuenta, al poner la columna en coordinación 3D, la representación gráfica que quedó fue la simbólica. Y pues queda como muy difícil hacer una coordinación 3D con un elemento 2D. Para eso podemos subir o bajar su nivel gráfico tal como lo necesitemos. Pero para un mayor detalle tendríamos que entrar directamente a la configuración de requisitos del elemento. Simplemente haciendo clic encima de la celda de la matriz que representa el elemento. Aquí ya tenemos un par de cosas más interesantes, por ejemplo, podemos definir el nivel geométrico, o sea, alguno de los mismos que vimos ahorita, o el nivel de confiabilidad, es decir, qué tan seguros podemos estar de hacer mediciones o cálculos directamente de la información del objeto BIM, además de la exactitud de sus especificaciones. De hecho, mira que hay una explicación de cada uno de esos niveles. Para estas columnas en concreto, en el hito de coordinación 3D, lo más lógico para la geometría podría ser un elemento detallado. Básicamente porque Plannerly nos dice que son geometrías con dimensiones reales y el elemento ya está integrado con otros objetos del modelo. O sea que muy bueno para coordinación. Y para el nivel de confiabilidad propuesto, pues parece lo más adecuado nuevamente porque según Plannerly, hay información y geometría definida pero aún no está coordinada y podría variar. Ya de aquí en adelante podemos darle una descripción al elemento en esta etapa. Algo como esto, o lo que quieras. Podemos definir el equipo encargado de este elemento, que para este caso obviamente es el equipo de estructuras. También podemos hacer un checklist para ayudarnos a saber qué verificar más adelante con el otro módulo de Plannerly. Entonces aquí podríamos poner algo como la geometría corresponde con lo especificado en los diseños, el nombre de la familia y las tipologías están de acuerdo a los estándares, y si se diferencian las columnas en concreto de las metálicas mediante comentarios de tipo, por ejemplo. Pueden haber más cosas en el checklist. También podríamos poner archivos adjuntos, como una familia en Revit que ya tenga algunas características que debe tener este elemento, o algún archivo PDF con información adicional. Esto del seguimiento lo dejamos para los otros módulos de la plataforma. Ahora, para definir los requisitos de información de este elemento, debemos hacerlo para cada uno de sus componentes, porque es probable que el concreto tenga requisitos diferentes que el acero de refuerzo. Mira que ahora aparece esto nuevo que son los requisitos de información, pero eso lo haremos en el próximo video. ¡Hey! Espero de verdad que estés disfrutando bastante el contenido. Si crees que Plannerly es una solución para tu equipo de trabajo y quieres adquirir una suscripción, puedes utilizar el código bimply 10 en tu compra y tener un 10% de descuento.